Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Conversemos un Café Historiado Junto con D'Angelo Lagos, les damos la bienvenida a Marcelo Villalba Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes Profesor, un placer, D'Angelo, nuevamente tenerlos acá Y mucho, pero mucho éxito en este tremendo proyecto que es Conversemos un Café Historiado Muchas gracias Gonzalo eh, Vamos a iniciar eh, con un rico café Invitamos al público a seguirnos en nuestros medios, eh, redes sociales, ya sea Instagram, Facebook y nuestra página web wwwguerradelpacifico del Pacífico 1879.cl. Y eh, junto a D'Angelo estamos dando vida a este nuevo programa en virtud de unir la historia con el presente de una manera lúdica y simpática, ¿verdad? Eh, D'Angelo es museólogo. ...y un tremendo colaborador de nuestro de nuestra fundación Museo... Eh, ...además, D'Angelo... ...tú tienes un, un tema familiar relacionado con la guerra del Pacífico... ...y podrías contarnos un poquito de, de eso... que tiene que ver con tu apellido, ¿no? Ah, claro, mi apellido es Lagos... ...y yo soy tataranieto del general eh, Don Pedro Lagos marchante ...quien es el máximo reconocido como... ...héroe de la toma del Morro de Arica... ...la batalla... Ah, vamos, claro. vamos, vamos a tratar que la gente le cambie el nombre. Claro, y toma, de toma, repente, es como muy... Chico. Toma Morbarica, Combate, que es algo que vamos a empezar a trabajar y nos queda mucha tarea por delante en eso. Así es. Y bueno, la idea de este programa, del nombre, tiene que ver con una actividad que nosotros realizamos, ¿verdad, Ángelo? Claro, una actividad bastante común en, en este museo y en prácticamente casi todos los museos, eh, la cual corresponde a una larga y tendida conversación principalmente sobre temas muy específicos acompañados obviamente de un café Claro, pues son conversatorios que nosotros estamos realizando eh, generalmente una vez al mes eh, y eh, ocupando lugares bien emblemáticos el último que tuvimos fue por ejemplo en el Palacio de la Raín, que la verdad fue bastante bonito Gran actividad. le doy muy, muy, muchas gracias al el, el administrador eh, de Palacio de Larraín a, a, a su eh, pareja y al equipo que trabajó eh, ayudándonos en ese café historiado que fue bastante bueno y que tuvimos como invitados especiales al concejal Miguel Morelli y al delegado provincial de Santiago, don Enrique Beltrán Sí, fue una actividad de renombre, obviamente en un lugar con mucho estilo, con mucha historia y obviamente esto es la opción para el mundo de entregar esa misma información en un café historiado, en un nuevo formato Así es eh, él es don Pedro Lagos Marchand. Sí, lamentablemente las generaciones han pasado, ya estamos un poquito distintos. Obviamente espero llegar así a los 50 años, esperemos que llegara a los 50 años. Pero ahí está mi tatarabuelo, general de brigada, Pedro Lagos Marchante. Y la verdad que, abejentándote un poquito, te parece harto. ¿eh? Gracias por la idea de gentarme. <risas> Pero sí, algo, algo me parezco. Oye, vamos también a partir... Eh, Gonzalo sí, Yo les quería hacer una consulta Yo tenía entendido que hay un récord histórico En la toma del morro de Arica Por el, la cantidad de tiempo que se demoró El ejército de Chile en tomar el, el morro en sí Tengo entendido que fueron 55 minutos o estoy equivocado Estás en lo correcto ah, Pero genial. aquí hay que tener en cuenta Una que es casi anécdota Que cuando fue la toma en sí del morro de Arica El 7 de junio De 1880 los observadores internacionales y las personas extranjeras que estaban a bordo de buques neutrales, muchos hacían apuestas sobre cuánto tiempo se iba a demorar en caer el bastión del Morro de Arica. Algunos, por ejemplo, decían que iba a ser días, un asedio de días. Otros inclusive hablaban de meses. Seis meses. Seis meses hablaban. Así es. Porque la fortaleza se consideraba tan inexpugnable que la única forma que decían que podían rendirla era a través de un asedio. Y que al final prácticamente se rendieran por hambre Ahora recordemos una cosa Quienes están opinando y quienes hacen inclusive una apuesta Son extranjeros que han eh, vivido miles de años prácticamente luchando Son europeos, verdad? han tenido tremendas guerras Y ellos saben supuestamente la materia Claro, hay que pensar que los observadores internacionales Principalmente lo que hacían era estudiar las nuevas tácticas Y las nuevas tecnologías que estaban apareciendo durante la guerra del pacífico este es un punto que igual debemos tener siempre en cuenta, la guerra del pacífico es una guerra industrial, donde nuevas tecnologías que ya no son artesanales, sino que ahora llevamos moldes uniformidad, se enfrentan a tecnologías tan complejas como el vapor. Entonces, en este lado de América, había sido la, fue la gran primera revolución industrial en la parte militar. Exacto. Combinando, por ejemplo, los buques a velas con vapor, justamente. Como la esmeralda, que es lo más conocido. Y las tecnologías de los blindados. Los blindados, ¿verdad? incluyendo nuevos sistemas, por ejemplo, municiones perforantes para blindados, incluyendo, por ejemplo, tecnologías que habían sido desarrolladas durante la guerra de sucesión Norteamericana y posteriormente mejoradas. Bueno, tenemos las minas antipersonales, ocupadas por Perú contra sí. Chile. Tenemos las ametralladoras, ametralladoras, cañones de tiro rápido Hawkins, distintos tipos de munición, ya superamos la munición minier. Efectivamente, eso es importante, eh, se tiende a confundir a veces, nosotros hemos visto en, en algunos programas peruanos que certifican que ellos ocupaban los minier, e inclusive de avancarga, y la verdad que eso es un error lamentablemente casi intencional cuando esta gente lo cuenta. Bueno, ¿de que se ocuparon? Los tres países ocuparon municiones de bancarga, pero, pero en eh, entrenamiento. Efectivamente. No en las líneas de no combate. No en líneas de combate. Qué buen, buena aclaración, Daniel. Sí. Oye, eh, Gonzalo, te quiero pedir un servicio. Tú nos puedes poner las fotos de don Jaime Larraín, que le voy a comentar a, a nuestra teleaudiencia. Radio Escuchas. Eh, el día de ayer nosotros recibimos una muy interesante donación. Eh, ¿Qué consiste? Ese es esto. Jaime Larraín, quien es veterano, perdón, descendiente. descendiente del veterano. De, de, de, de, está viejito, pero nunca tanto. No. ¿no? Saludo ahí <risa> a Jaime. Jaime. Eh, muy agradecido, Jaime, por tu, tu acto de generosidad. Eh, fue una sorpresa. Me dice, eh, me avisa la semana que me va a llevar un regalo. Y la verdad es que uno espera a veces, no sé, cuando nos van a visitar y conversar un café en el museo, llegan galletitas. Colgar <risa> un galletas o <risa> un tarrito de café de repente. Y, y la sorpresa fue grande. Es una obra del artista Fernando Lavoz Inspirada en una fotografía histórica Que es después de la captura del él Del es el combate naval de Angamos Y de un niño Niño Tambor eh, Niño Tambor eh, Que según estuvimos averiguando Por unas publicaciones de época Sería Francisco Silva Ya un joven artillero de marina Y originario de La provincia de Concagua Ahora Concagua nomás Concagua, muy movido durante la guerra pacífica. Efectivamente, tremendos personajes eh, que eh, van motivados eh, a defender el país. Muchos son campesinos, eh, eh, gañanes, eh, peones en general, ¿verdad? Que eh, motivados solamente por el amor a la patria, van a eh, sacrificarse, muchos de ellos, en pos de la defensa de su territorio y principalmente también de su bandera y su familia. Claro, y también nos falta la segunda donación. Bueno, la, el, el cuadro de la voz eh, es de un metro cincuenta. Va a estar instalado en el Salón Naval, ad hoc, sí. digamos, a eh, la remembranza que hace el, el autor. Y eh, esta es una adquisición que hizo Felipe hace años atrás. Y eh, queriendo apoyarnos, nos hace esta donación el día de ayer, junto con... Ese cinturón que corresponde al modelo posterior a la guerra pero fue utilizado por los veteranos durante actividades cívicas. Se puede ver, por ejemplo, en varias foto fotografías de desfiles, fotografías de reuniones de veteranos y principalmente se puede ver junto con el chaquetón prusiano. Efectivamente. Claro, que hay una combinación ya claro. entre la remembranza pasada de, la, de los uniformes de la Guerra Pacífica con esta mezcla de lo prusiano. Fotos vemos de los años 30, 40 sí. y la última, el año 1967, de Orellana que muere a los 103 años. 103 años. ¡Qué increíble! Eh, el, el último veterano de la guerra. El último veterano de la gran guerra del Pacífico, que eh, partió como cocinero, era un niño, sí. cocinero, ayudante y eh, que además recibió aunque usted piense que el bullying es moderno <risa> claro <risa> no, él recibió de hecho eh, eh, desaprobaciones a veces de sus propios camaradas que le enrostraban que él no había estado en la guerra, peleando digamos en los campos de batalla pero él estuvo en la, en la cocina él estuvo en el servicio de rancho y después de la batalla y antes de la batalla el soldado tiene que comer y como decía Napoleón Bonaparte los ejércitos no, se sostienen sobre el su estómago ¿Ya? Y él eh, sí estaba en la guerra, no participó directamente en las acciones de combate, pero estuvo en los campamentos, les preparó el alimento, el rancho en general, y eh, termina siendo el último veterano de la guerra del Pacífico y con el grado de general de la República. ¿Ya? Eh, esas son, creo, justicias que eh, se tenían que hacer, porque generalmente eh, nos ocurre a nosotros cuando vemos que fallece un artista, un gestor cultural, una persona de importancia en Chile, un deportista, siempre y generalmente es en el abandono, en la pobreza. Claro, por ejemplo, tendríamos muchos ejemplos de veteranos que fallecieron tras tener grandes logros militares, o inclusive ser reconocidos públicamente, los tenemos sepultados o en fosas comunes. O lamentablemente ni siquiera sabemos dónde fallecieron. Se perdieron. Se perdieron, se perdieron de la historia, muchos no tenemos más información de ellos. Y hay otros que lamentablemente lo único que tenemos es el día y el cementerio en que fueron sepultados. Lamentablemente aparece fosa común. Exacto. Eh, con el tiempo, los terremotos, y bueno, el peor enemigo de la memoria es el olvido. ¿ya? Y claro. por necesidad muchos cementerios se eh, cerraban. Subespacios, ampliaban sus espacios o vendían las fosas o construían encima que es bastante común por ejemplo el cementerio eh, Danielo nosotros vamos a entrar en, en, en materia ya eh, bueno vamos a invitar también a la gente así como lo hizo Felipe y eh, perdón Jaime y como lo han hecho otros amigos del museo eh, y gente que inclusive no nos conoce nos han donado cosas nosotros vamos a siempre invitar a que la gente eh, considere que es una alternativa eh, viable hacernos llegar sus reliquias porque van a estar siempre expuestas, van a estar siempre, eh, eh, eh, no solamente van a estar recuerdadas primero se les hace un tratamiento de conservación, posteriormente se les entrega un lugar en vitrina y obviamente se estudia y se entrega la información del veterano a quien correspondió, si se tiene la información, claro, se, se hace la ficha, se agrega a nuestras páginas, se agrega a la historia del museo y van a estar en exhibición. ¿Ya? Eh, un tema importante que los museos vamos creciendo con la generosidad de la gente y eh, convencidos también eh, confiando en la labor que nosotros realizamos ¿ya? Eh, nosotros vamos a tocar hoy día un tema interesante que tiene que ver, estamos saliendo de mes de enero fecha importantísima Danielo, ¿verdad? Sí. Chorrillos, Miraflores, Entrada Lima eh, por nombrar solamente las tres grandes las principales, claro, del mes de enero eh, dentro del contexto de la guerra pacífico y que son eh, lamentablemente en el, en el tiempo han ido variando la, la, la verdad, podríamos llamarlo de alguna manera la verdad histórica posicionándose en algunos casos una verdad oficial en el Perú y que ha sido replicada por algunos historiadores acá en Chile eh, generalmente sin mayor sustento eh, cambiando justamente lo que fue con lo que se trata de hacer creer que fue. Claro, ese es un tema más de interpretación. Claro. Como uno va interpretando los hechos del pasado y cómo estos van perdiendo muchas veces la fuente original, la fuente primaria que lo sustentaba. Vamos a, a pedirle a Gonzalo, por favor, que va a poner un video que tiene que ver, y es muy importante para nosotros, con una nueva postura de los historiadores peruanos. Para nosotros es súper importante que hayamos sido escuchados a través del tiempo y eh, con un argumento muy sólido, con pruebas eh, de época, con eh, mucha eh, documentación diplomática de los extranjeros residentes en Lima y también de la Convención de Ginebra, que es uno de los aspectos poco estudiados de la Guerra del Pacífico y tal vez uno de los más interesantes es tan importante porque son testigos neutrales. Claro, no solamente basan su neutralidad, sino también que tienen un sistema de códigos que después los vamos a revisar en extenso. Y lo más importante, que ellos eh, vigilan o supervisan muchas de las acciones de guerra de los tres países. Efectivamente, y son en el fondo una cápsula del tiempo que nos permiten, de una forma muy llana, acceder a lo que realmente sucedió sin estar contaminados con la versión chilena o peruana o, o boliviana. boliviana. Eso es importante. Y este testimonio es importante eh, porque queda ha grabado un coloquio, la presentación de un libro llamado El Expediente Prado, donde eh, el historiador Luis Borrego, seguido por sus demás colegas, inician, creo, una nueva etapa en la vida cultural histórica del Perú. Y es importante que lo escuchen y lo vean. por la convocatoria y desde ya felicitaciones por el libro. Contaba el historiador Jorge Basadre en sus conversaciones con Pablo Macera que Nicolás de Piero, la ya anciano, recibía en su casa de la calle El Milagro a jóvenes para hablar sobre el país y su trayectoria política. Le había llegado la versión que el viejo caudillo decía que cuando le preguntaban por qué no se defendía de los ataques que recibía por su actuación durante la guerra con Chile, prefería guardar silencio, que como peruano no quería verse en la obligación de exponer temas muy vergonzosos o desagradables. Creo como historiador que ya es tiempo de hacer una reparadora autocrítica de lo que, su sucedió, lo que le sucedió al Perú en la coyuntura de 1870, culminó con la debacle de la pomposamente llamada Guerra del Pacífico, cuando en realidad fue una guerra por el salitre. La historia oficial, aquella historia patria, quiso maquillar los hechos victimizando al Perú, presa de un histórico expansionismo chileno y cuya dignidad solo pudo salvarse con la inmolación de sus héroes, motivo de orgullo nacional. Toda esta trama se tejió intencionalmente tratando de ocultar o pasar por alto, en la medida de lo posible, a los responsables de esta debacle, a pesar de las denuncias de Manuel González Prada o de las mismas memorias de Cáceres, en las que se reseña cómo algunos peruanos colaboraban en el repase de los campesinos heridos que peleaban junto al caudillo de la campaña de la Breña. La vergüenza nacional por la derrota y la posterior frustración o impotencia frente al tema del plebiscito de Tacna y Arica, hicieron que el recuerdo de los héroes sea mayúsculo y que los mismos historiadores en sus relatos de la guerra se cuidaran en la medida de lo posible de que no saltara la pus en sus textos. Esta versión se instaló no solo en el ámbito académico, sino también en el discurso del espacio público y obviamente en los textos escolares, y así hemos vivido casi hasta hoy. Todo ejercicio de autocrítica debe empezar por dejar de cargar la responsabilidad al otro. Empezar, por ejemplo, en reconocer públicamente y no encerrados círculos académicos los terribles errores geopolíticos que cometió la clase política de 1870 como fueron la nacionalización del salitre o la firma del innecesario tratado secreto con Bolivia llevadas a cabo por el gobierno de Manuel Pardo se trató de medidas de exclusiva responsabilidad nuestra pues nadie nos empujó a tamaño despropósito y sus consecuencias fueron nefastas le dimos a Chile los pretextos perfectos para que estallara la crisis en 1879 y no solo respecto al tratado sino que los sureños entendieron que Hilarión Daza luego de decretar el impuesto de los 10 centavos declarara también la nacionalización de su salitre empujado por el Perú en su momento, como reconoce el mismo Basadre, los alitreros peruanos advirtieron sin éxito a Pardo sobre la inconveniencia de su política frente al nitrato. Otro tema que no se aborda con objetividad es el de la defensa. Es cierto que Pardo anuló los contratos para la construcción de un par de blindados que había ordenado Balte en astilleros ingleses debido a una adquisición similar que había efectuado Chile. También es cierto que Pardo redujo considerablemente los gastos de defensa debido a la crisis fiscal, pero lo que no se dice es que, se le, es que el expansionista Chile hizo lo mismo debido a la recesión económica que afectó a toda la región, en parte por la crisis de la Bolsa de Londres en 1873. Allá también se redujo el gasto en defensa, se disminuyó el número de movilizables y el gobierno dio órdenes a sus representantes en Europa de poner a la venta al menos uno de los blindados que había mandado construir. Todo eso está documentado. Recordemos que la versión peruana insiste en que uno de los factores de la derrota en la campaña naval fue la diferencia que marcaron los blindados Cochran y Blanco Encalada frente a las naves peruanas, incluidos, por supuesto, los casi inservibles monitores Mancocapac y Atahualpa, Chatarras adquiridas irregularmente por el personaje que nos convoca esta noche como bien lo reseña el autor del libro entre otros temas los peruanos parecemos no querer enterarnos por ejemplo que debido a que no, de, que a que no había gobierno durante los dos días que transcurrieron entre la derrota en Miraflores y el ingreso de las tropas chilenas a Lima no solamente hubo desmanes con asaltos a, ne, a negocios e incendios a locales chinos acusados injustamente de la derrota, sino también un primer saqueo de edificios públicos, incluida nuestra sufrida Biblioteca Nacional. Tampoco queremos reconocer que, según diversos documentos, durante la ocupación de Lima se desató un mercado negro de tráfico de objetos de arte en el que precisamente no participaban generales o soldados chilenos. Dicho de manera más clara, no todo el patrimonio cultural, incluido el bibliográfico, que desapareció durante la guerra, se fue a Chile y gente como Ricardo Palma lo sabía. Bueno, la Gonzalo, eh, tengo entendido que tenemos eh, opiniones de los de los eh, radioescuchas. Sí, efectivamente. Tenemos acá posteos. Nos escribe Fernando Toro. Felicitaciones al equipo. Nuevamente Fernando Toro dice. Arica, todo un tema durante la guerra marca el fin de una campaña. E hito indiscutible de conquista. 2 y 2 y dice, grande Marcelo, fe felicitaciones por tu programa. Fernando Toro dice, tremenda labor que se lleva adelante por parte de la fundación que lleva el nombre de Don Domingo de Toro Herrera. Felicitaciones, gracias. Y nuevamente 2 y 2 y dice. Nuestros veteranos en la región de Coquimbo están bien conservados Sus lugares de descanso eterno en La Serena A la entrada del Campo Santo se encuentra el Monumento Cripta En Ovalle se encuentra un Monumento Cripta al interior del cementerio Bastante bien cuidado Y también saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando por la señal de x Bueno, damos las gracias por las opiniones, se valora mucho eh, Fernando eh, sí tiene toda la razón eh, Arica cambia rotundamente una campaña Inicia un segundo proceso y eh... Bueno, entre paréntesis hay que recordar que después de Arica la guerra ya se asumía que estaba terminada Habían comenzado negociaciones de paz, las cuales fueron infructuosas Pero la mayoría de la gente, en documentos de la época, demuestra que inclusive algunos hablan de ya retirarse inmediatamente Exacto. O por ejemplo los sanitarios que simplemente pidieron la baja porque para ellos la guerra ya había terminado y preferían seguir estudiando en Santiago o atendiendo a los heridos en Santiago ya, explica que son los sanitarios, porque sanitarios la gente va a pensar que claro, es como un término <risa> bueno, la, de época aquí claro, hablamos mucho con términos de época pero sanitario era la eh, era la forma rápida de decirle al personal médico durante la guerra del pacífico Efectivamente. ese es el término del periodo como cuando uno de repente habla del bagaje Claro. o los bagajes, no está hablando de paquetes ni bolsas, está hablando de las personas que trabajaban y lo que actualmente se entendería, entendería como logística, en términos de, actuales militares. Intendencia general. Intendencia claro. general, logística. Bueno, eh, este tremendo video que acabamos de ver recién, primero se filmó en Perú, en Lima. Es en el contexto del lanzamiento del libro, como yo eh, explicaba al principio, de eh, el expediente de Prado, y donde los historiadores, y yo felicito la valentía de Luis Borrego y la franqueza, de contar la historia como realmente fue. Aquí hay declaraciones tremendamente fuertes y que rompen la historia oficial del Perú respecto a la Guerra del Pacífico, y que nos permiten estrechar las manos el día de hoy respecto a cómo fue realmente la participación de Chile. ¿ya? Eh, ¿Te llamó la atención algo específico del video, D'Angelo? De bueno, principalmente lo que habla el video es una refutación bastante extrema, para entenderlo en términos actuales, sobre la historiografía oficial peruana. Y especialmente sobre la figura controversial de Mariano Ignacio Prado, quien era presidente del Perú al inicio de la guerra. Personaje que yo creo que vamos a seguir hablando de él bastante. Sí, hay mucho En este mismo programa tenemos también lo tenemos en carpeta ahí. Pero principalmente va por el tema de cómo la historiografía peruana ha creado una... Un discurso tan completo y tan irrefutable que cuesta mucho, por lo general, sacar con fuentes o poder rebatirlo con fuentes. Lo que él está haciendo es un trabajo de fuentes, un trabajo meticuloso en el cual empieza a desglosar toda esta historiografía oficial y la comienza a reinterpretar. Pero también está eh, un poco la influencia que hemos hecho nosotros a través de los años entregándole a los historiadores peruanos eh, la documentación y los hechos reales respecto a sus propias versiones de la guerra y, eh, y eso yo creo que los ha llevado a mirar la historia de una manera distinta al día de hoy decir que en el fondo Chile no es responsable de la guerra eh, cuando él habla de Lima, y aquí nos vamos a meter en materia cuando él habla de los saqueos a Lima dice que no son los chilenos inclusive que el tráfico de reliquias, de, de objetos valiosos, perdón eh, no están metidos ni los soldados ni oficiales chilenos sino que es el pueblo peruano ya, eso es de una relevancia trascendental dentro del video también señala dos cosas respecto a Bolivia el cobro ilegal de los 10 centavos por quintal de salitre exportado y también un detalle importante la nacionalización del salitre chileno por parte de Bolivia o sea, queda claro que Chile no iba a permitir tamaña eh, injusticia ¿verdad? Claro, y uno se da cuenta que dentro del video son estas, las inf estas informaciones las que van como cambiando la lógica de cómo se puede interpretar la guerra del pacífico. Y ahora, si lo vamos a ver desde el caso chileno, nosotros también tenemos una gran cantidad de mitos, o de eh, falsa, falsa historia o simplemente ciertas cosas que con inclusive mala intención se han creado sobre la guerra del pacífico. Algunas de ellas, y quizás la más conocida, es... El saqueo de Lima. Los saqueos, claro, el saqueo de Lima y, el, y la extracción verdad, de, de y valiosos elementos peruanos llevados a Chile. Pero yo creo que es súper importante que escuchemos una carta, Gonzalo, de una autoridad neutral que está en Lima y creo que nos... Eh, perdón, está en Santiago, pero eh, está siguiendo la situación en, en Lima, en Bolivia y en, en Santiago Chile. Y en, en sus palabras, eh, nos expresa lo que creo en sí, es lo que sucedió realmente en la Guerra del Pacífico, por qué se, se desarrolla esta, esta guerra y cuál es la posición chilena. Residencia Ministerial Imperial Alemana para Chile, documento 225. Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1879. A su excelencia, ministro de Estado, señor von Bilou, Berlín. El cónsul general Shlubovac de Valparaíso me envió una copia de su informe despachado al ministerio el 9 de septiembre de 1879 sobre el estado actual del comercio extranjero. El señor Shlubovac dice en el mentado informe, debe suponerse como algo conocido el hecho de que solamente el peligro que ha afectado los intereses materiales de los países en cuestión en la obtención y comercialización del salitre ha provocado la guerra actual. Podría dar la impresión, si callase sobre el asunto, que yo comparto la opinión del cónsul general. Sin embargo, no comparto en absoluto esta opinión y me permito, con todo respeto, decir lo siguiente. El asunto del salitre dio ciertamente ...el último impulso exterior a la actual guerra entre Chile y Bolivia. La causa verdadera de la guerra actual es, sin embargo, mucho más profunda. Es la amarga envidia, el odio vivo que impera contra Chile desde hace muchos años. En Perú y Bolivia, ambos países continuamente destrozados por revoluciones... ...y bajo pésima administración, envidian el progreso material de Chile su vida política ordenada, sin ser alterada por insurrecciones, su alejamiento a los excesos entre anarquía y despotismo y su ascenso sin impedimentos a un peldaño cultural más elevado. Que Chile, a comienzos de este año, ni siquiera pensaba en una guerra con Perú y Bolivia, queda de manifiesto, según mi opinión, en el hecho de que cuando aquel se vio contrañido a declarar guerra por la acción del gobierno boliviano contra los propietarios chilenos Chile estaba totalmente desarmado tanto en mar como en tierra por motivos de economía había limitado a un mínimo su ejército permanente disuelto la Guardia Nacional y sus barcos de guerra en su mayoría estaban fuera de servicio o habían sido vendidos por otra parte demuestra el tratado secreto defensivo y ofensivo entre Perú y Bolivia, firmado en 1873, pero recién reconocido al iniciarse la guerra y que sólo podría estar dirigido contra Chile la larga existencia de intenciones hostiles de ambos gobiernos firmantes del tratado contra Chile. Los chilenos que residían en Perú y Bolivia antes de su expulsión a consecuencia de la guerra han estado sujetos durante muchos años tanto a diversas arbitrariedades oficiales como a ofensas privadas, mientras que peruanos y bolivianos en todas partes de Chile han vivido y todavía viven sin ser molestados. Si el asunto del salitre no hubiese acelerado en ese momento la guerra, sin lugar a dudas esta habría estallado tarde o temprano bajo cualquier pretexto que se hubiese ofrecido. Se trata aquí únicamente de dilucidar quién tendrá la supremacía en las costas sudoccidental del océano pacífico, si Chile o Perú, tras cuyas faldas colgaría Bolivia. Von Bullich. Bueno, la carta es tremendamente clara y que se fundamenta y la relacionamos con el video. ¿Te das cuenta, Gonzalo D'Angelo? Lo que dijo el peruano en este coloquio hace tres años atrás, lo dijo el alemán en 1879. ¿Ya? Eh, oye, una, le, doy, le doy las gracias a Fernando, ¿ah? pero el programa es de nosotros. ya eh, Un tema que es nuestro y también de ustedes, que nos sentamos todos comprometidos e integrados con este tipo de nuevo, nuevas plataformas. Claro, eh, aquí primero voy a ir por, por tema, la carta es espectacular ¿Qué te, disculpa es muy... ¿Qué, te, ¿qué te pareció lo que dijo Fernando? la persona del norte ¿cómo se llama Gonzalo? Eh, que los lo felicito a ver acá tenemos los siguientes posteos nos escribe Dosi Dosi nuestros veteranos en la región de Coquimbo Eso. están bien, bien conservados sus lugares de descanso eterno en la Serena a la entrada del Campo Santo se encuentra el monumento cripta en Ovalla se encuentra un monumento cripta al interior del cementerio bastante bien cuidado y hay dos posteos Tres posteos más. Fernando Toro, excelente video en base al historiador que ustedes mostraron. Felipe Azócar, felicitaciones Marcelo y D'Angelo por este magnífico programa. Saludos, de, saludos desde la futura región de Aconcagua. Y Fernando Toro, hay amigos de Brasil acomba, acompañándonos. Bendigo. Brasil siempre ha sido nuestro aliado natural. Efectivamente. Sí. Eh, en, un, en otro programa, eh, la semana pasada, eh, comentábamos el tema de la ayuda de Brasil... Eh, diplomática, ¿verdad?, que logró de alguna manera eh, neutralizar a Argentina. Argentina, en ¿ya? realidad fue su apoyo fue más bien moral que material, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro, pero... Pero, pero apoyo es apoyo. Eso es su peso. Oye, y tomando el tema de Coquimbo, el, eh, yo felicito a la gente de Coquimbo, porque efectivamente de los pocos lugares que tienen bien cuidado a sus veteranos, sí. ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a Copiapó, nos vamos uh, a, por ejemplo, a, a, a Tocopilla, donde yo encontré unas tumbas... Mejillones no queda ninguna tumba veterano. Estuve en el cementerio antiguo de Mejillones Bien. y lo barrieron completo. El cementerio general, el hemos perdido. En Me Conce perdí. no existe el mausoleo. Sí, sí. Y, y podemos seguir, seguir y seguir. Eh, pero eh, nosotros tenemos algo interesante en el museo que tiene que ver Específicamente con Coquimbo. con Coquimbo. Bueno, la fundación recibió hace varios años atrás una donación muy generosa que correspondía a elementos de Artemón Arellano artemón Arellano era parte del regimiento Coquimbo. Nosotros, originario de Melipilla. Originario de Melipilla, pero él destacado principalmente por el Coquimbo, donde hizo la campaña al Perú. Nosotros tenemos una gran cantidad de objetos de artemón Arellano en nuestra en nuestro acervo y que están en exhibición, de los cuales voy a destacar algunos solamente. Una es una de sus espadas, un morrión de parada sus charreteras originales, Presilla. su reloj, un reloj de de escritorio y lo que actualmente estamos viendo que es importante analizarlo también, silbatos. Muy, los cuales son muy, muy escasos, extraños, sí. muy escasos y sus dos corvos y sus dos corvos, ¿Sí? uno de ellos historiado. Es una maravilla. Que, que es un corvo historiado. Bueno, Corvo Historiado, eh, yo generalmente pongo el ejemplo, ¿eh? eh, oeste americano, dos vaqueros que se van a enfrentar, uno gana y marca en su empuñadura la victoria. ¿Se, se fijan que uno lo ve en las películas antiguas? ¿Sí? En los corvos es lo mismo. Se marcan las victorias en el corvo generalmente a, tra a través de un árbol de la muerte, ya que es un árbol que tiene hojita y cada hoja mm. significa una victoria. Pero también, en el caso de Artemón él ocupa eh, unas eh, marcas esféricas eh, sí. en la hoja que según el lenguaje de época serían oficiales y en el lomo unas muescas que señalan a los soldados Sí. entonces en la, para la gente de Coquimbo primero por favor vayan al fuerte Lambert que queda en Coquimbo donde hay un cañón Armstrong hay que cuidarlo por favor no le pongan basura en la, en la boca del cañón y también cerca de un lugar que se llama la cantera donde existe un club de tiro club de tiro ferroviarios hay dos cañones Low Moor. están en medio escondidos por favor si pueden vayan a verlos y también no les pongan basura a los cañones ¿por qué están esos cañones ahí? esos cañones son parte del sistema de defensa que se creó durante la guerra del pacífico para Coquimbo hay que tener en cuenta que Coquimbo en el periodo fue mucho más artillado que La Serena fue más importante por como su importancia como puerto claro y finalmente, obviamente, dentro del de cementerio de La Serena está la cripta mausoleo de los veteranos del 79. Eh, esos cañones tengo entendido porque tú me contabas la semana pasada era eh, un proyecto de una plaza. Sí, originalmente iban a ser parte de una plaza, pero después uno entiende que la conurbación, la expansión urbana se los fue prácticamente comiendo. Entonces ahora son parte, están dentro de un sector que es un club de tiro. Es como el fenómeno de los aeropuertos. Los aeropuertos que finalmente terminan comiéndose las ciudades. Eh, la, las reliquias de Artemón la verdad son, son bastante valiosas, son muy importantes. Él además tiene una participación muy, muy positiva en la Guerra Civil del 91, cuando él no se vende ante el, el ofrecimiento de... Mm. Eh, eh, ay, eh, Edwards. Edwards, de, de Agustín Edwards, y eh, le responde la carta. Eh, y la vamos a tocar después también en el programa. Después porque... podríamos hablar de veteranos después de la guerra. Claro, hay varias historias de superación, de fracaso y de todo. Eh, el, el, el asunto de Lima, vamos, vamos a volver al tema de ¿Sí? Lima. Eh, nosotros hablamos de la Cruz Roja. ¿Cómo llega la Cruz Roja a Chile o a, a meterse en la Guerra Pacífico, Don Angelo? Ya, primero hay que hacer un, una vuelta un poco más o menos larga, pero lo voy a resumir bastante bien. Las guerras anteriores que habían ocurrido en el mundo habían sido extremadamente cruentas y no habían tenido ningún tipo de regulación. Para eso estamos hablando de la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Secesión, y finalmente la Guerra Franco-Prusiana, donde la regulación fue tan pequeña que se cometieron atrocidades en todos los bandos. Para la Guerra del Pacífico, se intentó ...eliminar esa, ese tipo de desregulación... ...y al comienzo de la guerra... ...vamos a ver que hay... ...desde marzo y abril... ...hay intentos por parte de particulares... ...de ingresar la idea de... ...una convención... ...que es la convención de Ginebra... ...para poder regular... ...lo que son los actos de guerra... ...y decir qué es lo lícito y qué es lo ilícito. La convención... Eh, ...fue creada en 1864... ...y la que llega a Chile... ...es la cuarta actualización que parte eh, proponiendo de Chile en el mes de marzo, marzo del abril y eh, llegan los eh, representantes europeos recordemos que son 33 miembros originarios de la Convención Internacional de Ginebra más Estados Unidos a los que se suma Chile, Perú y Bolivia, y Bolivia. Eh, hay un tema interesante respecto a, la, a las cláusulas ¿verdad? de la Convención eh, me encantaría claro. que tú pudieras eh, comentar un poquito de, de, de esta situación. Sí, primero existen cláusulas generales donde la convención lo que demuestra es qué van a ser los lícitos y los ilícitos. La convención la vamos a trabajar en muy extenso en los próximos capítulos. Sí. Ahora a ser un. Pero solamente para tener en cuenta, voy a leer los primeros, los tres más importantes eh, artículos de esta convención. ¿Por qué son tan importantes y por qué elijo estos? Porque cada soldado chileno tenía algo que se llamaba paquete sanitario. El paquete sanitario se podría entender como un pequeño botiquín de primeros auxilios que tenía cada soldado, en el cual, en la parte de atrás, estaba descrita un extracto de la Convención de Ginebra. Voy a empezar a leerla. Extracto de la Convención de Ginebra. Artículo 1. Las ambulancias y los hospitales militares serán neutrales, respetados y protegidos por los beligerantes primera cláusula inmediatamente nos habla sobre la neutralidad de los servicios sanitarios artículo número 2 los militares heridos o enfermos serán atendidos sin distinción de nacionalidad artículo 3 los habitantes del país que alojare heridos o que les suministraren socorros serán tratados con consideración y equidad de vida en el reparo del total y completa nulidad de las exigencias autorizadas para la guerra. A lo que se refiere este este artículo es que si existe algún gravamen o carga, las personas que están tratando, personas heridas, están liberadas de estas obligaciones. ¿Gravamen o carga qué sería? Sería, ya puede ser, un gravamen puede ser ya en forma de trabajo o en forma de dinero. Pues se acostumbraba a cobrar una cuota de mantenimiento del ejército... Claro que estaba ocupando el territorio terminado. Claro, y ¿ya? si tú no podías pagar la cuota, podías pagarla también en víveres. Las sí. personas que estaban cuidando heridos estaban exentos de todos esos gravámenes. Ahora, esto es súper importante porque también habla de una preocupación en lo moral. Eh, se habla del cuidado hacia los heridos, de su asistencia. Inclusive, en uno de los son ocho eh, cláusulas eh, en total... Donde habla que se pueden entregar los heridos a la nación enemiga de, de un mutuo acuerdo y quienes están entregando eh, a estos heridos son neutrales también y no se puede hacer nada en contra de ellos. Claro, el ¿Ya? caso de después de la batalla de, de. después de la campaña de Tarapacá, el transporte de la mar entregó en Arica con bandera blanca a los heridos peruanos y bolivianos. Exactamente. Y eh, esto es bien importante porque ¿por qué estamos tocando la Convención de Ginebra? Puesto que se envían observadores internacionales. Verdad por ambos lados, hablemos de la Alianza hablemos de Chile y después Chile con Perú, una vez que eh, Bolivia abandona la guerra después de la batalla de Tacna, el 26 de mayo del 80 eh, estos eh, neutrales son tremendamente importantes como fuentes de investigación y dentro de esto vamos a hablar que son los que dan testimonio sobre el saqueo o no saqueo de Lima claro, finalmente son ellos tal vez la fuente más confiable sobre este tema me encantaría que nos leyera justamente un informe alemán sobre el tema. Déjame buscar la página. Es acá. Bueno, este primero voy a hacer un poco publicidad. Este libro son los informes inéditos y diplomáticos extranjeros durante la guerra del Pacífico. Libro bastante escaso, pero que tiene gran información, especialmente porque todos estos informes son prácticamente desconocidos en Chile. Y trabajado directamente con las embajadas, y con los países, digamos, de origen que mandaron su embajada y sus observadores internacionales. Tenemos dos fuentes, el observador internacional por la Convención de Ginebra y los embajadores residentes de los países en conflicto. ¿ya? Y este trata de Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos... Italia. Italia, eh, yeah. no es menor. Este documento, voy a dar la fuente oficial, es de la Residencia Ministerial Imperial Alemana para Chile está escrito en Santiago de Chile el 23 de enero de 1881, o sea, a una semana de la batalla de Chorrillos Miraflores y a días de la entrada a Lima. Exacto. Comienzo a leer. Entre tanto, llegó a esta la noticia de dos batallas libradas el 13 y 15 de enero, cerca de Chorrillos Mir y Miraflores, y la entrega de Lima y Callao a los victoriosos chilenos. La captura de Lima por parte de las tropas chilenas en tanto aquí se ha llegado a saber, ocurrió en buen orden. Por el contrario, según informaciones periodísticas, las tropas peruanas que huían habían provocado disturbios en Lima, poco antes de la entrada de los chilenos. Estos pudieron ser sofocados después por la Guardia de Seguridad, formada por extranjeros, fusilando a varios de los que cometían excesos. Antes de la entrega del Callao, los peruanos destruyeron todos los barcos de guerra que se encontraban en el puerto antes mencionado. Los mejores de ellos, sin embargo, ya los había perdido en combates anteriores contra los chilenos. No se sabe nada todavía acerca de las conversaciones de paz entre los participantes de la guerra. Después de la organización del ejército peruano, sufrió bastante cerca de las batallas de Lima. Si es que no ha sido destruido totalmente, la artillería peruana fue capturada casi en su totalidad por los chilenos la capital peruana, también se encuentra en sus manos, en las que se concentra toda la riqueza del país. No es posible pensar que continúe una resistencia peruana exitosa contra las victoriosas tropas chilenas, ya que además carecen de barcos de guerra. Las condiciones de paz chilenas deben ir bastante más allá ahora, después de la captura de Lima, que en la época de las conferencias de paz de Arica, en octubre de 1880, circulando en tanto el gobierno de Chile como la fracasada Conferencia de Paz de Arica. Lo que habla acá es, bueno, volvemos a la Conferencia de Paz, pero principalmente que esta fuente tan neutral nos demuestra que las noticias que llegaban a Chile hablaban sobre la entrada a Lima por una parte chilena que fue bastante ordenada Eso lo tenemos en bastantes observadores internacionales Totalmente registrado que fue en el más completo y absoluto orden Pero también habla sobre la negociación de paz Algo que vamos a ver posteriormente Que es una nego negociación de paz bastante diletada Lo cual se produce dentro del contexto de una campaña Que los chilenos vamos a entender como campaña de la sierra Los peruanos la van a llamar campaña de la breña, de la breña. En realidad estamos hablando de exactamente lo mismo Pero con diferentes nombres es como Guerra Pacífico, eh, Guerra, Guerra del Salitre. Eh. Y lo otro también deja claro el tema de los saqueos producidos por los peruanos, que son los soldados, los jefes, como conversamos anteriormente, los jefes se arrancaron de Lima. Eh, las autoridades del Perú también se arrancaron, desde el presidente, ministro, almirante en general. Y queda el alcalde Rufino Torrico, quien pide socorro a los extranjeros residentes en Lima, entre ellos responden todos los embajadores, y forman la Guardia Cívica Urbana Extranjera, que son los que se tienen que enfrentar a estos soldados, la mayoría de origen serrano. Desertores ya, en ese, en ese momento. Y que, bueno, alcoholizados, muchos de ellos empiezan a saquear su propia ciudad, castigándola de una manera tremenda, y eh, son los extranjeros, y como dice la carta, tuvieron eh, que actuar en forma enérgica y fusilaron, ¿Fusilaron? En, en Lima, según lo que estuve eh, sacando cuentas respecto a las distintas versiones de los extranjeros, cerca de 400 peruanos fueron fusilados y en el Callao más de 800. O sea, estamos hablando de casi un regimiento y tanto. Claro, un regimiento ¿Sí? y fracción. Hay que pensar también que hubo algunos casos de saqueo que están confirmados. ¿Y cómo los vamos a ver la confirmación? Por el, la misma convención de Ginebra, porque ellos después realizan juicios. De, estos juicios de, de compensación. De compensación, muchos dan que, por ejemplo, Chile no debe pagar, por estoy inventando una situación, por por ejemplo, una bodega de un eh, italiano. ¿Por qué? Porque fue destruida el día anterior a la llegada del ejército chileno. Pero ese es un caso real, que lo... lo sí, conversamos es un caso en, real, lo, pero lo, vamos lo, a estudiarlo más, yo claro, creo. Lo conversamos en el museo, lo conversamos en el museo justamente, y eh, junto a ese, a muchos otros más, donde deja claro efectivamente que los daños fueron producidos antes de sí. la acción inclusive se deja claro cuando el general de Quedano ofreció que se rindiera Lima para que no se produjesen estos desmanes eh, la convención internacional dice que es responsabilidad del Perú sí. oye vamos a hablar por ejemplo ahora de por ejemplo los cañones ya los famosos cañones que están en la moneda ah, ese, ese es que se señala que son eh, peruanos vamos a, a tocar un dos, dos ejemplos y uno verdadero, ya para explicar el contexto de por qué se trajeron algunas cosas a Chile. Y, por ejemplo, eh, Manuel Amat, eh, virrey del Perú, eh, manda a construir nueve cañones de retrocarga que, eh, bueno, estos tenían nombres muy específicos, eh, trueno, relámpago y otros más, ¿verdad? Bien bien eh, imponentes. Y eh, son mandados al sur de Chile, ¿ya? el contexto de estos cañones es defensa de Chile en aquella época eh, es, somos parte del, del imperio español y eh, con el tiempo eh, viene la independencia, los cañones fueron utilizados justamente en, en, en ese periodo eh, posteriormente son eh, ocupados en, en la Araucanía estos quedan en Lebu desde, desde un primer momento, defendiendo Lebu, defendiendo eh, eh, en aquella época habían ataques de piratas, verdad eh, y eventualmente también de eh, la guerra contra España, ¿verdad? de las fuerzas españolas, ya que eh, se instalan eh, cerca del surtidero que permite que embarcaciones puedan sacar carbón, ¿verdad? y si eran tomados eh, se impedía claro. digamos, que nuestros buques pudieran moverse. Luego de esto, eh, en 1886, vuelven a ser ocupados, se, recamar, perdón, se estriaron, ¿Ya? cosa que es poco entendible con cañones tan antiguos como estos. Claro. Ya en esa época están los cañones cruz de retrocarga en general. Y eh, bueno, quedaron eh, cuatro cañones en Lebu. Eh, hoy día tenemos nosotros registrados dos cañones que están en Lebu, dos cañones que están en La Moneda. En la Escuela Naval. Hay dos y, y dos en la Escuela Militar están extraviados todavía dos cañones ahí podemos ver las fotografías de estas maravillosas piezas históricas y cómo llegan a la moneda eh, el año 1929 eh, las autoridades de Leu se las regalan al presidente Ibáñez ¿ya? ya que él se había preocupado de ayudar a la Araucanía en temas de conexión, trenes, eh, tecnología hospitales en general y eh, son llevados eh, quedaron en bodega y el año 30 eh, eh, hay un ministro, eh, Hermosilla Guerra, quien es de EBU ya es un ministro muy querido por la gente eh, y muy apreciado por el presidente. Y en la moneda se hace un, una um, ceremonia. Y en 1930 se instalan los cañones donde están hasta el día de hoy. ¿ya? Sí, es notable que de repente en escritos históricos hablan de que se reunían en el patio de los cañones, pero de repente en 1860, lo cual es anacrónico. Solamente después de 1930 podemos recién empezar a hablar bueno, de Patio de los Cañones. Eso que tú acabas de tocar es súper importante, Danielo. puesto que en algunas publicaciones de muy, muy poca data se estipula que estos cañones, publicados acá en Chile, Diario La Tercera, por ejemplo, que estos cañones fueron traídos de Lima. O sea, hay una sí. falta de rigor histórico, de seriedad en el tema... De, de personas que te muestran tremendos currículum y que, la verdad, a mi juicio, no han hecho el trabajo que corresponde la a investigación. La es bastante sencilla. ¿Por qué se cree que son de Lima? Porque fueron fundidos en Lima durante el periodo Virreinal y dice, explícitamente, dentro del caño, dentro de la parte del cañón, habla de Lima. Claro, y Entonces, habla de Manuel Damat. Claro, uno llega a los ve y dice, ah, Lima es igual Guerra del Pacífico. Bueno, pero ahí viene lo que yo critico, la falta de rigor histórico. Se han hecho entrevistas en diarios importantes, como la tercera, y, eh, y al final se caen por sí sola esta, esta, claro, estas es cosa versiones. Sí, investigar un poco, ¿no? Sí, eh, ponerle cariño. Exactamente, de hecho, eh, cuando fueron regalados los cañones de la moneda en sus cureñas, decía el, el, el, la fecha en que se regalaron y el por qué se regalaron. Y eh, resulta que eh, por el terremoto anterior y por el bombardeo de la moneda, las cureñas se destruyeron. Sí, en ¿verdad? el bombardeo de la moneda se destruyeron las cureñas de todos los cañones. Exacto, así que las que tiene hoy día son, son modernas, ¿verdad? Eh, sí, son reproducciones, se nota, uno al verlas inmediatamente se da cuenta que son actuales. Exacto, pero esa es la realidad. Pero dame tú un ejemplo de algo que sí trajimos y por qué. A ver, para viajar un poquito por Chile, para no centrarnos solamente acá en Santiago, yo creo que deberíamos irnos a Lota. Mm, perfecto, ya. Ciudad carbonífera. Carbonífera, muy importante ahí durante la guerra. hay una señora bien, bien famosa. Claro, ¿no? ahí siempre hay que recordar la importancia del matrimonio cauciño-goyenechea. Y señora Goyenechea, que es quien nos vamos a, a centrar ahora. Eh, viuda de Matías Cauciño, quien al gobierno de Chile durante el, la guerra del pacífico entrega de forma gratuita un buque un barco en realidad no tiene cañones un barco transporte que es el Matías Cauciño bueno es el buque además más grande de este lado de América no de América de perdón, América de América y junto con él facilitó la escuadra la escuadra completa al gobierno de Chile sin costo alguno sin costo alguno e inclusive ella fue la que pagó el sueldo de la marinería mira o sea, el gobierno recibió el, bu el barco con costo cero al erario nacional. Gonzalo, ¿habías escuchado tú alguna vez algo así? No. Es realmente anecdótico. O sea, ¿verdad? sabía la historia de Isidora Goyeneche, que era una de las mujeres más ricas del siglo XIX, pero esa historia y que, que había aportado a la armada chilena, no. No lo gente, sabía. Pasa los buques y más encima ella paga al el personal. ¿Qué cosa más, más, más importante? Bueno. Eh, durante la guerra ya tenemos que tenerlo en cuenta y aquí tenemos que hacer un paréntesis ¿por qué se traen cosas? antes de explicar tenemos que entender eso ¿por qué se traen cosas de Perú a Chile? D'Angelo, ¿por qué se traen cosas de Perú a Chile? bueno, en las guerras antiguas inclusive lo vamos a ver en el caso más común en la primera guerra mundial tras el tratado de Versalles existía un concepto que se llamaba reparación de costos de guerra en el cual el país que perdía la guerra tenía que pagar los costos al país vencedor ojo, eso se aplica hasta el día de hoy se aplica hasta el día de hoy, pero el, el lo más conocido es el Tratado de Versalles. Solamente para ejemplificarlo, ahí está y si ahora viene Chea de caucinio. Anecdóticamente, les voy a comentar que la última cuota del Tratado de Versalles se pagó hace cuatro o cinco meses atrás. Claro, ya no menor. Ahora están pagando la Segunda Guerra Mundial. Lo a, a Pagar la Segunda. <risas> Entonces, ¿qué es importante esto? En la misma Convención de Ginebra está y habla sobre la restitución de estos dineros lo que hace Chile, ya que Perú se encuentra prácticamente quebrado es pagarse de forma material entonces, en vez de cobrarle a Perú de aquí a 50 o 60 años más, lo que hace es restituirse en piezas eh, físicas y en territorio y obviamente, claro, pero ali, eso lo ali, vamos a ver ali, desde que, que, con los tratados posteriores claro pero esta restitución en el material, en el material, vamos a ver que se sacó, por ejemplo, elementos de la Universidad de San Marcos, sí. ¿Laboratorio, por el laboratorio? laboratorio, el laboratorio de la Universidad de San Marcos que terminó en y eh, vamos a ver, por ejemplo, otros elementos importantes como eh, varias esculturas que están actualmente en Chile, las cuales vamos a hablar después. La, la que Talca, Talca, por ejemplo. La Talca la, la es, la Victoria, más, es el ejemplo más conocido, que tiene una historia bien interesante, pero eso vamos, lo vamos a hacer para después. después. Por ejemplo, vamos a ver que a Doña Isidora Goyenechea, de forma de. El gobierno, en forma de retribución, retribución entrega alguna, algunos elementos que se encontraban en Perú. ¿Cuáles? Vamos a encontrar primero, que es lo más conocido, son los leones que están en la puerta del de Parque de Lota. Son dos leones grandes cuya copia vamos a encontrar en la conocida Puerta de los Leones en Talcahuano. Vean, véanlo en las imágenes, son imponentes hermosos también y esos sí son de Perú y son muy similares a los leones de la avenida Los Leones de Don Ricardo Lyon, pero que no tienen nada que ver, nada que ver. con ser de desde, desde Lima ¿eh? cuento, cuento corto los compró Ricardo Lyon, porque obviamente lo representaba él como apellido pero eran parte de su terreno de su fundo, de hecho están en la entrada en el pórtico principal, ahí está la imagen del, del fondo, los leones. Los Leones ya. Eh, y con el paso del tiempo, la misma historia la ciudad va creciendo y va siendo integrado dentro de la ciudad. De hecho el fondo estaba eh, donde actualmente están las calles Suecia, los Leones en general sí, el, era el corazón de un... la, del, del fondo principal de, de don Ricardo Laya. Bueno, y esos son anteriores a la guerra del pacífico. Exacto. Entonces también es bueno saber que, que sí y que no Bueno, ¿qué más le entregaron a la ciudad? ¿Qué semana? más? Eh, la reja que es la entrada del Parque de Lota, también procede desde Perú. ¿Y de qué parte? ¿Te acuerdas? Es un lugar Pero muy por especial. Supuesto, fue muy emblemático que eh, protegía al Palacio de los Virreyes del Perú. Sí, era la reja del Palacio de los Virreyes. Y finalmente, que esto ya es más anecdótico, en el Parque de Lota existe un faro, en la parte final del parque, muy hermoso, que tiene toda una especie de mirador. ¿Pero faro? faro ¿Estamos hablando de faro de esos navales? Un faro naval, ya. bastante grande, que. Fue sacado según las memorias de un oficial de Quillota Desde la ciudad de Pisco Un faro bastante bonito La, la próxima semana podría traer las imágenes para trabajarlo uh -huh. Pero lo importante es que eso se fue, fue entregado por el gobierno de Chile Como una especie de reconocimiento Pero hay que tener en cuenta que todo lo que el gobierno de Chile trajo Fue inventariado porque eso lo exigía la Convención de Ginebra Eso es importante Yo comentaba tiempo atrás, ¿te acuerdas de Ángelo? Que se crea un organismo importante que es el diario, Office, perdón, el boletín de, la guerra, boletín de la guerra Que se publica en cada idioma de cada país contratante de la Convención Internacional de Ginebra Y era una obligación eh, ir contando los hechos de la guerra y también situaciones como esta Como, como, eh, como es el eh, registro, el inventario de todos estos elementos exactos. que fueron traídos Porque recordemos que los saqueos con inventarios no existen no. Ya estamos llegando al final del programa, eh, bueno, yo estoy feliz eh, de compartir eh, este nuevo espacio con, con la comunidad, crear esto, estar a, a tu lado, Ángelo, eh, y que sigamos aportándole a la comunidad eh, de, detalles, datos anecdóticos, sigan opinando, eh, háganos saber que les interesa lo que estamos haciendo acá, Gonzalo. Eh, muy agradecido eh, y esperemos que siempre vaya dándose esta, esta triangulación, este esta feedback, ¿ya? Claro. que es bastante interesante. Por supuesto, un placer eh, tenerlos acá. Pero antes, hay otro audio que queremos compartir con ustedes, que es una carta de don Arturo Pratt. Atentos. Trozos de cartas. De Arturo Prat a su esposa, fechadas en Mejillones de Bolivia el año 1874. La idea de abandonar la marina me es antipática, y la verdad, solo impelido de poderosas razones, me decidiría a hacerlo. No cuento entre mis defectos la inconsecuencia. Siento, bien mío, haberte dado un pesar con lo que sobre la continuación de mi carrera en la marina te digo, en una de mis anteriores, esto que te digo, o más bien te dije, debe entenderse sin perjuicio de vivir tranquila y felizmente al lado de mi Carmela, su retoño y demás miembros de la familia. Ya te he explicado mi pensamiento. Recibiéndome aspiraré a la auditoría de Marina, sin ninguna remuneración. Ahí, a tu lado, y con la profesión de abogado en ejercicio, acumularé algo para un viaje, no solo de recreo, sino de estudio, al viejo mundo. Temo sí que esto fuese tan tarde, que el aumento de la familia impidiese movilizarse fácilmente. Entonces, bueno, habrá que quedarse quedo y Dios sea loado. Por lo que sobre a servir en servicio activo mientras me recibo, encuentro para ello razones que en tu ánimo han de pesar tanto como en el mío, estas son de dos clases, unas económicas y otras simplemente de conveniencia social. Al ocupar una comisión en tierra, me traería para la práctica los mismos inconvenientes que experimentaré hoy a bordo, más una disminución considerable de la renta. Una licencia, póngale de un año, que me arrancase de la vida activa a más que me privaría de la renta, me haría sufrir en mi reputación como marino una desestimación sensible. Mientras no posea un nombre sino respetable, al menos de mérito como abogado, debo conservar el de marino que me lo ofrece y llevar como accesorio el otro. No tengo ninguna mezquina ambición. Los honores ni la gloria me arrastran pero creo puedo servir en algo a mi país en la esfera de actividad tanto del uno como del otro. Mi pensamiento es practicar en servicio activo con el tiempo que cumplimiento mis deberes me dejen, y si esto retardara en algunos meses mi recepción, temor que no abrigo, esto sería un mal en mi concepto mucho menor que el que antes te he apuntado. Por otra parte, yo he dicho que, que abrigo la esperanza de un cambio en mi situación que me deje más independiente y la operación se facilitará respecto a lo prometido por fulano me parece algo extraño pues es difícil armonizar la vida activa del embarcado con la estadía indefinida de puerto sin someterse a un rol subalterno que no puedo aceptar Por lo general, todo lo que pretendan hacer para favorecerme, sin mi acuerdo, no haría más que probablemente perjudicarme. Sobre todo, cuando espero concluir con todos mis asuntos como lo he principiado, sin favor ni molestia de nadie, ni desatención alguna de mis obligaciones y deberes como oficial de la Nación. Cuando me vine traía intenciones de emprender la traducción de una obra francesa de construcción naval. Tengo ya traducidos el capítulo 1 de 12 que contiene la segunda sección y otro de la primera. Y como no pienso traducir sino lo que queda en la segunda sección espero ya este trabajo al paraíso muy avanzado. Si el gobierno, una vez concluido, quiere imprimirlo a su costa Continuaré la traducción de la tercera sección que con la segunda son las que se estudian en la escuela y por fin la primera y cuarta que terminarán el trabajo Bueno, la carta realmente nos da para un, un nuevo programa y sí. lo vamos a hacer respecto a la figura de Pratt pero esto es para que la gente vaya ya pensando eh, que, eh, que en, este, en esta carta nos está entregando unos antecedentes que no son eh, muy conocidos o que vienen de acuerdo a algunos personajes por ahí baradisiacos <risa> trasgreden la historia real. ya. Eh, eh, Gonzalo, tengo entendido que tenemos ya para cerrar un, unos posts por ahí. de. Efectivamente, profesor, tenemos acá a Felipe Azó Cardonoso ¿Qué decía la convención sobre el repase? Una pregunta que les hace a ustedes dos Y dos y dos y En el Campo Santo de Ovalle Se encuentran los restos mortales de nuestros héroes Miguel Aguirre Perry, Teniente Regimiento Cuarto de Línea Y María Quiteria Ramírez Cantinera del Segundo de Línea La María la Grande, la la Grande. Tremenda heroína en Tarapacá Una de las Tomada prisionera o Sobreviviente, durmente, claro Y una de las pocas cantineras que existe su uniforme hasta el día de hoy Exactamente, o sea, y eh, ella nos cuenta también lo que padeció okay. Y estando eh, en Arica, se dedica, ya liberada, pero eh, se casa con un español Es eh, de dueño de una carnicería y se dedica a darle alimento a nuestros prisioneros A nuestros soldados prisioneros okay. en el Perú eh, Realmente es un tema también que vamos a hablar también Ahí le vamos a hacer la invitación a la Lorena de nuevo okay. A nuestra querida Lorena para que nos venga a hablar de las cantineras. Oh, ¿Ya? tremendo. Así que eso será para el próximo programa. Ya nos vamos despidiendo. Acuérdense, chiquillos, por favor, eh, vernos en eh, Facebook, Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo Toro Herrera. En nuestro sitio, eh, www.guerra del Pacífico 1879.cl. Tenemos nuestro Instagram, Museo Guerra del Pacífico. Y, eh, y Facebook, obviamente. Bueno, y la invitación al museo. Vayan a tomarse un café al museo, los vamos a estar esperando con buena conversación. Gonzalo, muchas gracias. Muchas Daniel, gracias. gracias. Un placer.